Un, un joven que está despidiendo a, a su amor, a su, a, su amada, ¿Eh? Eh, a su amada, a su amada, a su amada. Y la gente comenzó a criticar eso de que, Dios mío, lo que tiene que hacer la gente es por la visa. Señores. A lo buenas. ¿Está usted, ¿sí? Dígame, ¿qué puedo ayudarle? ¿Está, eh, está bien, está bien. Todos estamos bien, ¿y usted está bien? Ok, mire. Oiga, yo no lo conozco, o bien sea, yo no sé cómo se llama, yo lo conozco porque estoy aquí en San Francisco. Pero mire, sinceramente, los únicos que han hablado de la vega son ustedes Esta mujer no dejando niña aún Pero yo no me explico, entonces, Vea, ese número es de Y yo me canto en llamar a AVE y nunca lo coge sin embargo, yo estoy probando a ver por qué ustedes lo cogieron y otros sí. no lo cogen. Yo quiero, yo quiero que lo que dijo el otro muchacho, que que, que los repitan ustedes mismos, que es verdad, la juventud no duerme de, de día, para joven de noche. Entonces, el, el coronavirus no es para nosotros, los viejos. Yo, no es para nosotros, los viejos. Eh, sí. Se lo agradezco porque usted me escuchara, y espero... Que le den cabida a eso. Gracias. No, gracias a usted gracias, gracias por, por hacer la denuncia. Eh, atención, a la policía Y es cierto. Hoy eh, oh, yo voy, el aire del pueblo, a atacar a todos esos sinvergüenzas. Gente de los barrios que, que no duermen, gente del mayor, tú sabes. Vamos y, a atacar todos esos sinvergüenzas. Vamos a cambiar. vamos a, la vamos a cambiar. porque eso es joder. Bueno. Entonces, seguía con el comentario. La gente comenzó a joder de que él estaba llorando, haciéndole un show a la muchachita por los papeles. Porque ella es eh, un poquito. Son osper, eh, ¿Cómo es? Voluminosa. Voluminosa. Ella es llenita de amor. Está un de poquito amor de flaco. Llena de amor. Ah, es el aeropuerto de Santiago. No es Ibao. Amor, mujeres Plus? ¿Amor en Exacto. Entonces, eh, Pasa, mira ahí, el, el joven muy románticamente... El hombre muy románticamente... No, no, no, no, no, no. Entonces, sigo explicando. Que señores, ustedes no, pueden, ustedes no conocen si ese muchacho está bien enamorado de esa muchacha. Con frecura. Es una falta de respeto, mírenlo ahí. Son frecuras. Miren el amor llorando por la despedida de esa muchacha. Y yo, eh, eh, eh, Hay amor ahí. Entonces, no, entonces, no. no. Tiene que ser obligado, que por papeles. Dije, no, diga el tipo, que se está ganando bien. Porque son una falta de respeto, eso, neto. Son fray. Soy fredo. yo, soy yo. Y tú el que habló disparate, lo demando yo. Atento a mí. Son tiene que haber igual es que amor. Amor. Eh, mi, señores, mírenlo ahí, amor. Una frecuencia. No, no, no, no estaba alguien que estaba atrás, ahí estaba ahí, estaba atrás ahí vaqueando, mirando. Entonces, mírenlo ahí, eso es amor, frecura, eso es amor, eso es bonito. Tengo un comentario para eso. Eh, tiene amor, es bonito. Ella, miren miren él llorando. ¿eh? El amor de su vida. Ese hombre la ama. Ese hombre ama a esa mujer. No frecura. Entonces, el que grabó lo que es un metiche y, y una falta de respeto. No frecura. Porque a qué va, va, va, le importa va, va, va, a usted. Aquí, vamos aquí, ¿Qué le importa a usted el amor de ellos dos? Dime, Neto Flores. Eh, a los que grabaron, hicieron viral el video. Yo le apuesto a usted. Que no son felices. Sí. No son felices en el amor. Tienen que pagar por sexo. Tienen que vanidad a las mujeres para que le hagan caso. Mientras ese caballero tiene su mujer. Uh -huh. Si a él le gustan así, ...llenita de amor. Para los gustos, hicieron los colores. Si le gusta a su mujer ¿Usted así. Ustedes lo que son unos frescos. Lleva vida. Que no tienen... No, Luis, no me vengas no, con no, esa, no. que tú era lo que Oye, estaba comentando en las redes que sociales. Que no eh. tienen identidad propia. Pues a muchachos también, ellos se quieren. Sí. Y el físico importa. Entonces a la gente le gusta el chisme. No la a la gente le gusta... El la disco. barriga a mí es más grande que cualquiera. Yo, yo estoy más gordo que todo el mundo. Y a mí me quieren así. Sí, sí. Se duermen yo en la barriga. a lo mujer, así. A sí, los buenas. Este dígame. Eh, Príncipe, oye, oye, oye, oye tenemos un caso con el toque de queda este. Ajá. Que no estamos no están subiendo con los CD, por esa gente, entonces... No, no, atención, atención a, a la policía. Droga? Atención a la policía, por favor, métanse a los barrios. Claro, la gente está reclamando que no se están entrando a los barrios. Eh, no se están entrando a los barrios, por favor, atención a la policía, hoy claro. que tú vas a tener live... La gente que estén atentos. Claro, pues bien, no, venga acá. Yo te apuesto lo que sea, que seguro ese, lo que tiene envidia. Eh. Sí. Y le pegan cuernos también. Y baile y de todo. Eh. Ponga el video, deja el video para que la gente vea el amor que hay ahí. Jorge Luis, tú eres otro envidioso también. Un Grupo de gente envidiosa. Eh. Yo quiero viajar. Eh. Señores, pero yo, ah, pues la mujer mía no me quiere a mí, porque yo digo yo soy yo, yo, un yo, yo, un hombre medio rarito, morenito y vaina. Sí. Ese es más feliz que todo el mundo ahora, que, que el sí. 50% ¿Qué dominicano. Más que más es, que, que, lo, que que lo grabó. Que el que lo grabó, envidioso. Sí. Sí. No, no, no. Esa gente no. no se, se quiere. No se quiere, se quiere. Porque mira que lo que pasa con el dominicano. Mira, mira que lo que pasa con el dominicano. El dominicano todo lo relaciona con papeles o con interés. Señores, no todo el mundo es por papeles y por interés. Hay gente que se quieren y vaina. Pues dime tú, Luis, la mujer tuya, dime. ¿Eh? ¿Tú viste la mujer, de Luis? Una mujer bonita. Ahí este tigre, ¿eh? Y, Calvo. Y yo, mi hijo, ¿Eh? tengo ¿Eh? que caerme muerto. Y yo, dime ¿eh? Tú. Y yo... No, que, no, pero mujer mía es más cara, más cuarto que yo. <risa> eh, pero que, que Y la médico, mía. Y, y el médico. Y la, y, mía. Y la esposa mía es médico. Y yo con qué soy yo. Nada. Que trabajo aquí. La, Entonces, la, la mía tiene 15 gente. El amor es a, sí. A, a, a mm. mi peso. Sí. <risa> ¿Eh? Entonces. No, eso pero, es una frescura. Pero, pero, él tiene que investigar. Yo me, si él quiere que me tire a mí para investigar a los dos que están curando. Sí. Ve. Para darle una salsa. Cuando los hay le meten su pecos ahí lo graben, sí, y lo grave, Y lo grave. Muy Mira, no, yo la llamo a ella. Mira, moi, lo que estaban bailando. Mira, ríete. Mira y ¡pam! Y óyeme, seguro, óyeme. Lo que estaban grabando. Lo que estaban grabando. Dan lo que sea. Porque está, porque está en la posición de él. Porque es posible que sea eso. no, no ¿Y el tú interés? sabes qué hago yo ahora? Tú ves el link que está ahí. ese, ese, Lo sigo ahí. ahí. Y, y Wilkin... Ah, no, no, no esas es eso, la gente de Wikilito que le motan pila. La gente, tú también, sabes. Que, que cojan ese, ese tacazo ellos también ahí. Sí, no, y a lo fue que también lo subió. Todo el mundo subió eso de, de, de esa gente. Entonces, señores, dejen que la gente Yo se pago feliz. la promoción cuando lo no si, si grabando. No, si no están casados, yo pago promoción. Llamo a Santiago Matías, oh, oh, a Remolacha. Y, y, y entonces ahí le mando el eh, video, ahí, la boda, para que sigan sufriendo. La boda del pueblo 2, eh. ah, es verdad la boda del pueblo 2. Ay, mi hijo, quién sabe. Mire, yo estoy viendo los comentarios. Estoy viendo los comentarios de la gente. ¿Dónde está? Estoy viendo los comentarios de la gente que vieron el video. Dios mío, ¿y cuántos Facebook son? ¿Cuántos Instagram son? Bueno. Estoy viendo los comentarios de la gente. Que usted sabe que la gente le gusta. Le gusta, el, le gusta el chisme, como dicen? Le gusta... Le... Claro, que le, gust, le, le gusta estar metiéndose en cosas que no le interesan. Entonces, mira que lo que pasa. La gente y nadie dice, ponen comentarios abajo. No, que son un amor por, por, por interés. Y usted sabe si esa muchacha... Oye, son estos No, no, estos son peores. Estos son igualitos. Estos son los que van a, lo, a, lo, a los programas. A, a las redes sociales, a criticar eso. Sí. Señores, no, no sean así, señores. No sean así. Sí, ella le, repeten, sí, sí se los dos. El gusto tiene ojo, o, o qué? el gusto que usted tiene por dentro. No, no, porque cada, es que cada su quien, quien disfruta. Cada quien disfruta. Cada quien disfruta. Mira, en en este como poco, mira eh, fantasma, en este país hay pocos muertos porque aquí hay mucha gente fresca. Sí, no, ¿A aquí hay gente se pasa. Hay que gente fresca. Por eso que, oye, poco Aquí te dan de frente que, que hay gente que se atreven, a, que ven a gente figura. Ven, me, ven, un ejemplo, ven a, a musicólogo, un ejemplo. Ven, ven, musicólogo, para que tú cojas fama conmigo. Oye, <risa> oye, oye. No, no, no, pero la gente está pasada. Porque la gente tiene una maña de que usted, la gente cree, cree que, que ellos son qué? Son frescos. Son frescos. Entonces, señores, vamos a dejar que ese amor fluya. Que sea amor... Ahora quiero yo hablar con, con el muchacho, yo... Esca. Ojalá, ojalá podemos comunicarnos con el muchacho. Sí, yo quiero hablar con el muchacho para felicitarlo, que Parece está bien que ahí. Amor, eh. Sí. No, ¿qué es lo que...? Veo? Es el lío tuyo, tú ves. Ya es el lío tuyo. Tú lo que eres un venenoso. Tú lo que eres un venenoso. Y es el lío tuyo de una vez, meter pila, Señores... Y así no, está bien, así bien, no, Entonces, ella, ella le gusta así flaco. ¿eh? Sí si le gusta flaco, déjenlo así. Que así que le gusta. Va que hay un grupo, de, un grupo de personas. Voy a esto. Si no es le gustan a ti, ¿verdad? <risa> eh, Para pa que okay, lo encontré. Mira los mensajes de la gente. Mira, sí, pero a ella lo único que le hace falta es una variática. Luego, parte. Corte y se pone una mami. Oye, oye, la gente. Falta de respeto. Oye, aquí dice: ¿Qué falta de respeto tan grande? El chico que grabó este video le pidió permiso a esa pareja para grabarlo. Usted, una falta de respeto, porque usted, ¿a quién le dijo usted que grabara eso? Otro dice: un mal vivir que tiene que la gente hoy en día. Eso no me da risa. ¿Cuál es la frescura? La gente que se indignó. Mi pregunta es: ¿por qué no puede ser amor? Puede ser amor. Tenemos una llamada, a lo buenas. Buenas. Dígame. Eh, oye, hágame el favor de decirme por qué que se está dañando tanto y yo ma estoy marcando el número de teléfono. El cable. Sí. Mi amor, comunícate 809-588-6238. 588-6238. 588-6238. No te funciona, marca, busca tu celular, busca el Instagram de Telenor o el Facebook de Telenor. Y le escribe y te van a responder. Sí, se va a <risa> Señores, vamos a, vamos a despedir el programa vamos con un video musical. Y nos vemos mañana, mañana es viernes. último programa. Ya nadie habla de eso. Ya nadie habla de eso.